Elegimos a Influencer, elegimos sí. las ah, redes sociales sí, para mostrar Mendoza. Y ya están con nosotros Justin Mayer y Mercedes hola, Liberal. ¡Hola, Liberal, hola chicas! ¡Hola, chicas! Muy bien, ¿vos? Muy bien, bienvenidas. Gracias. Nos copaba contar esta parte, ¿no? Sí. De, de que a través de las redes sociales se puede mostrar una provincia tan bonita como es Mendoza, porque somos recontra elegidos por turistas de todo el mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, el tema de redes sociales es sí. justamente lo que hoy nos lleva a conectarnos de Mendoza al mundo, por sí. supuesto. Entonces, bueno, con Justín eh, nos surgió la idea de, de poder mostrar desde nuestra provincia, de nuestro lugar, a, a todo el país y, y a todos los lugares del mundo, qué es lo que te, tienen para hacer acá, que, bueno, hay tanto... ¿Sí? Tenemos una variedad espectacular para todos los gustos, porque armo me imagino mucho. también que hay distintos tipos de turismo, ¿no? Cuando estás solo es una cosa, organizás viaje con amigos. Exactamente. Eh, ya Exactamente. cuando tenés familia es otra, buscas otras comodidades. Justamente lo que tratamos de hacer nosotras cuando, cuando llega alguien eh, para contarnos que tiene ganas de conocer nuestra provincia, eh, es identificar un poco en qué plan vienen, porque no es lo mismo por ahí eh, un grupo que viene con amigos, que una familia que viene con niños, o tal vez una pareja que viene en un plan un poquito más romántico, entonces eh, tratamos por ahí de detectar un poquito... ¿Cuál es la idea que tiene ese, ese grupo eh, con respecto a, a, a conocer Mendoza? Uh -huh. ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Qué es lo que pueden pagar? Entonces la idea es que nos cuenten un poquito eh, sobre eso, escucharlos y poder hacer un, un plan que, nada, que, que, que se adapte a sus necesidades y a lo que, a lo que buscan. Aprovechando la cantidad de cosas que hay para hacer en Mendoza. Además que ustedes son amigas, ¿no? ¿De, de, digamos, de antes? Sí, somos amigas de hace mucho tiempo. Cuando trabajamos juntas. Sí. De repente eso fue lo que nos llevó a, a continuar con este trabajo porque siempre tuvimos mucho feeling, siempre tuvimos algo en común que fue el, el hacer cosas, el descubrir, el viajar, el, el conocer, disfrutar, el disfrutar. El disfrutar y cual. nos pasó puntualmente que después de la pandemia eh, todos nos vimos en esa necesidad de, de salir al mundo sí. y con Justín comenzamos a ir a, a bodegas, comenzamos a hacer turismo aventura, conocer, comenzamos a, a hospedarnos en diferentes lugares dentro de la provincia. Claro. Hacer turismo interno y... Que fue una de las primeras cosas que se habilitó también. Exactamente. Exactamente. Tuvimos la bueno. suerte en Mendoza de, de tener eh, esa habilitación rápido que por ahí otras provincias llegó después. Claro. Eh, entonces creo que, que esa, esa posibilidad de, de, de salir un poco con esas ganas de volver al contacto con la naturaleza que uno tenía por la pandemia claro. eh, nos unió en una, en una pasión que tenemos en común que es recorrer, conocer... Y se dio realmente de forma natural claro, que, claro. que nos empezaron a preguntar amigos de amigos, ¿dónde es eso? Eh, contanos dónde podemos ir, recomendanos algún lugar. Claro. Y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechar mostrarlo. y mostrarlo? Exacto, y la llegada, llevarlo que tienen, al mundo, ¿eh? la llegada que tienen hoy las redes sociales, ¿no? Porque de repente Totalmente. te pueden contar cosas gente que está viviendo súper lejos. Y, y tenés la posibilidad de mostrar la cantidad de, de atractivos que tenemos en Mendoza. ¿Qué es lo que más les ha gustado hacer dentro de Mendoza? vos? Mira, esto depende de la, de la época del año. Ajá. Si, si hablamos del invierno, lo que más nos apasiona es, eh, lógicamente, ir a esquiar. esquiar. Nos gusta mucho el deporte. Si vamos más para el lado de la primavera o, o bueno, cuando empieza a florecer eh, sí. la viña y empieza a empieza todo, ahora, ¿no? todo. ¿eh? Sí. De verde, eh, bodeguiar en la época de primavera es hermosa porque el clima es ideal porque el paisaje es ideal. Ahora eh, se viralizó un videito de no sé un turista, pero no me acuerdo ahora de qué país era, que mostró con un dron cómo se veía todas las viñas uh -huh. ahí con brotadas, Cerro hermosas, hermoso, con colores muy preciosos hermoso. y en otoño y también era muy lindo. lindo. Claro. Bueno y ahora Antonio, empieza la época la, de los la vendimia, también. la vendimia con, con todos los eventos. Eh, bueno es la época fuerte de Mendoza, ¿no? Claro. Es mm. la que el turista más elige para venir. Elige mucho la época de Vendimia y también elige mucho los fines de semana largo. Sí. Que antes eh, no pasaba tanto, ¿no? O sea, y creo que también es producto de la pandemia que, no sé, la gente aprovecha ese espacio que te da un fin de semana largo para hacer una escapada y llega mucha gente de Buenos Aires eh, sí, ahora, es más verdad. que antes. Eh, que aprovecha esto de los y, fines y de semana Y recién mencionaste algo que es verdad y que se está viendo también en las redes sociales, que bueno, nos permiten estar al tanto de, de todas las actividades, la cantidad de sunset que hay en las Exactamente. bodegas. Exactamente, se ha puesto eh, muy de moda y eventos privados empieza la eso. época ahora y cada vez son más las bodegas que se suman. Uh -huh. eh, y es una opción linda porque empieza temprano, también termina temprano y podés combinar las, lo, lo, los dos estados, digamos, perfectos claro. de... El día un poquito, el atardecer y la noche. Perfecto. Y o sea, además, perfecto. cuando vas creciendo, hay que decir que te querés acostar temprano. Exacto. Sí. Esto también, digámoslo. Sí, no, no está para quedarte hasta las 5 de la mañana. Dame un sunset que a las 12 estoy durmiendo. Sí, ah, perfecto. Muchas gracias, solteros también vienen a Mendoza muchísimo. Y bueno, y sí. muchos casamientos eh, de gente de, de, no sé, Estados Unidos, Brasil. que uh -huh. bodegas. Con bodegas para Qué lindo. Sí, lindo. es que, bueno, el paisaje uh -huh. es hermoso. El precioso. Hacen bien. Dan ganas de casarse. Después, te dan ganas de casarse. Después, te remontan. lo pienso. Mejor voy a Tal cual. lo que he visto de, en sus redes, Bonita Mendoza, pueden buscarlas ahí en Instagram, es que muestran lugares, por ejemplo, como eh, spa, lugares que te hacen masaje que por ahí no conoces. Para todos los gustos, para todos los gustos, aprovechamos, tal, cual. tal cual, aprovechando que, que Mendoza realmente tiene una, un abanico Pero interminable de, de oferta de lo que se les ocurra. Eh, hacemos esto de, de la mano de, de escuchar a, la, a las personas, poder Qué ofrecerles. Turismo relax, que es lo que le llamamos al a la spa, a las termas, eh, turismo ah. aventura... Eh, de la si mano de entre viñedos o un plan bebé. más romántico exactamente o lo divertido de los ángeles claro. eligen mucho o, San Rafael también no sé Racing, sí, sí, Adrenalina sí. hay, hay sí, de todo, todo realmente sí, ahora sí. también hace poquito eh, inauguraron este parque de arborismo en Potrerillos entonces hay opciones para los más chiquitos también ay qué lindo eso no lo lo claro, he hecho un mierda lo hecho sí mierda. es nuevito eh, lo que decíamos interesante también la llegada de las redes y esta oportunidad también para, para ustedes dos amigas que se unen uh -huh. y que dicen que nos gusta y la verdad a conocer. ¿Y qué tenemos? Una provincia hermosa para dar a conocerla. Totalmente. Y bueno, Exacto. entonces mostrémosela al, al mundo. Cual, Disfrutamos muchísimo de lo que hacemos. La verdad que la pasamos un muy placer. bien. Uh -huh. Y durante la semana estamos armando planes, estamos con, comunicándonos con la gente y aprovechamos los fines de semana para, para seguir hacerla, mostrando, para, mostrar, para crear uh -huh. contenido. Claro, y, igual, para seguir mostrando qué al lindo. mundo lo que Mendoza tiene. Eh, no lo charlamos fuera de cámara, pero lo estoy pensando en este momento. Ya que oh. disfrutan tanto, las chicas le voy a pegar un mangas. <risa> <Opa>. <risa> Ustedes saben que a mí. No, no, puedo no, decir que no, no. A ver, no, los a ver. mandazos me encantan. Soy la reina Muy del bien. canje, como ya me han mencionado aquí mis compañeros. Eh, me gustaría que, ¿por qué no sortimos con las redes? Eh, la posibilidad que un televidente sí. que obviamente nos siga y la siga a ustedes uh -huh, uh -huh. las acompañe a la próxima aventura que tengan. ¿Puedo ¿Puedo Me encantó, ¿Sí? copa? ¿Sí? ¿Sí? Me encantó Sí, copa ¿Sí? Listo, listo. Vamos. De nada, ¿Podemos participar nosotros? No, no va. Nada? Lo armamos nosotros, pero. Bueno, pero paramos, sí. ¿Lo también con nosotros. Bueno, ¿sí? listo, Obvio. listo, lo hacemos. Bueno, para Vamos a lo que también Chicos, Chicos, vamos a. ¿Por qué no vamos a? Chicos, paren. Somos 54, oh, no. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, ya que estamos en 55. Espectacular. Todos, la una, la Bonita una, una. Mendoza, entonces. Bonita sí. Mendoza. Ahí nos encuentra recto. Genial. Dos amigas que se unen para mostrar lo más bonito que tenemos aquí en nuestra provincia, que justamente son todos los rinconcitos que Ay. muchos turistas conocen, pero hay un montón que no conocemos y que tenemos acá, tan cerquita. Así que síganlas y vamos a hacer el sorteo ahora. ¿eh? Ahora bueno, nos sacamos vamos, la fotito y los vamos, vamos. Chicas, gracias. Gracias gracias, gracias. A la gracias. gracias, gracias. Un placer. Gracias. Ya llegó más ofertas hasta el miércoles 28. Ofertas imperdibles. en hiperchango más y chango más más, aprovechad también en masonline.com.ar. Ya llegó, más ofertas. Hasta el miércoles 28, Aprovecha 50% en la segunda unidad de almacén y lácteos y no te podés perder la semana de juguete con 30% de descuento en toda la juguetería. En hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar Aprovechamos, hacemos una pausa en sí. un minuto La deportista, señoras y señores En un minuto, el músico ¿Sí? del Que me invitará a su próximo videoclip Sí, ojalá que sí, chicos Yo te saco salida gratis acá no. Te saco sí, un videoclip allá sí, sí. No. Yo la paso vos Y nada, chicos largos también con la invitada bueno eh, ¿Querés también estar en el ¿Quiero, videoclip? Quiero, quiero Chicos, todos sí, bueno, no, bueno. Chicos, hagamos <ríe> un grupo un de WhatsApp <ríe> <que> <ríe> no no ¡Vamos a la